donde describía ¿verdad? el entusiasmo que tienen los dominicanos por las por los informaciones que tienen, cómo han, ido, cómo han estado asistiendo a las urnas a ejercer su derecho al voto. De inmediato vamos a conectar con nuestra gente del municipio de Salcedo con el candidato a senador Bauta Roa al momento de ejercer eh, su derecho al voto. Adelante. Bueno, un proceso concurrido, ordenado, la gente ha acatado y ha asumido el protocolo, indiscutiblemente que la oposición ya ha enseñado su músculo, eh, aquí en la provincia de Mana Mirabal no hay espacio que no sea para el cambio, nosotros esperamos que nuestro candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández, clasifique... La información que tenemos es que eso se encamina por este lado y ya eh, iremos a una segunda vuelta el 26 de julio y Leonel será el nuevo presidente de la República Dominicana.